Hay revuelo en el norte por la caída del dron de reconocimiento de los Estados Unidos en aguas internacionales cerca de la península de Éxula de Crimea. Terminé una llamada con mi contraparte ruso, el ministro Shoigu. Como le dije repetidamente, es importante que los grandes poderes sean modelos de transparencia y comunicación. Se sabe que los medios helados están dándole el despliegue respecto al hallazgo de este vehículo no tripulado en cercanías a la ciudad de Sebastopol. El dron estadounidense caído en el Mar Negro el pasado 14 de marzo fue encontrado cerca de la ciudad de Sebastopol a una profundidad de 900 metros. Lo informan los medios que citan una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso. El norte sigue acusando a Rusia de haber querido derribar el dron y mostró recientemente el Pentágono. Imágenes del dron en pleno vuelo cuando casas de la Federación realizaron maniobras para disuadirlo vertiendo combustible sobre su estructura y en la segunda imagen se pierde la señal sin mostrar el impacto contra el caza sub-27 de Rusia. Un funcionario de la Federación explica todo sobre la zona de exclusión aérea que hay por la zona donde ocurrió el incidente con el dron norteamericano. Los últimos dos años, hasta el comienzo de la operación especial, la delegación rusa en todas las reuniones proponía abordar las medidas específicas para evitar un peligroso acercamiento entre aviones y buques, y para distanciar las maniobras de la alianza de las fronteras rusas. Además de declaraciones que van y vienen con respecto a este tema candente de las últimas horas entre Estados Unidos y la Federación Rusa. El presidente ruso Vladimir Putin usó un popular refrán para referirse a los efectos de las sanciones occidentales impuestas contra Moscú. En cuanto a Rusia, los nichos vacantes debido a la partida de algunas empresas europeas y norteamericanas han sido ocupadas por empresas nacionales. Una situación similar a la de Oso. Una situación similar a la de hace ocho años en nuestro aniversario, cuando en respuesta a las sanciones impusimos nuestras propias medidas restrictivas, tal lo cual el complejo empezó a crecer rápidamente. Ahora hay aún más oportunidades y de desarrollo y expansión empresarial y las empresas rusas no deberían de desaprovecharlas. El jefe del Estado comentó el tema en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. En caso, me viene a la mente el proverbio ruso fueron por lana y salieron trasquilados. Y eso parece ser lo que está ocurriendo. En Rostov se produjo una explosión en el FSB de Rusia. Más informes de lo que pasó en breve. Ucrania ha recibido lanzadores Nassams de los 26 prometidos por Occidente. Y un bombardero que fue derribado hace pocas horas en Bakhmut pertenecía a la línea de los barnes rusos. Les tengo información por parte de medios en según político china envió armas a Rusia en el semestre anterior estas y muchas más informaciones en breve aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo estas son las noticias más relevantes de hoy el dron de esta Unidos que cayó en el Mar Negro y que fue encontrado cerca a la ciudad de Sebastopol, que fue a una profundidad de 900 metros. Información que ya está siendo difundida por todos los medios eslavos. y ustedes como ya saben y ya de público conocimiento el Pentágono difundió imágenes sobre cómo fueron las maniobras del Caza SU-27 sobre el dron estadounidense. La cámara del dron mostró de cómo el avión de combate de la Federación vierte combustible hacia el vehículo no tripulado. La cámara del dron efectivamente no mostró el el impacto físico del cual hace referencia el pentágono sobre el dron por parte del CASA SU-27 de Rusia. Creemos y con el permiso, el beneplácito de ustedes que están en este video, estas declaraciones nos parecen importantes de un funcionario de la federación que explica todo sobre la zona de exclusión aérea de Rusia, sobre la península de Crimea y sus alrededores por la intervención de Rusia en Ucrania. Quien habló en las últimas horas sobre este tema fue Konstantin Gravrilov, quien es el jefe de la delegación rusa en las conversaciones sobre seguridad militar y control de armas que acusa a los homólogos del norte de ignorar las propuestas de seguridad que Rusia propuso para evitar acercamientos entre aviones y buques en esta zona. En primera instancia habla este funcionario de las medidas que habría tomado la federación. Los últimos dos años, hasta el comienzo de la operación especial, la delegación rusa en todas las reuniones proponía abordar las medidas específicas para evitar un peligroso acercamiento entre aviones y buques y para distanciar las maniobras de la alianza de las fronteras rusas. Gabriel habla de la zona de exclusión aérea por la operación militar especial. Hicieron caso omiso, pero ahora puede resultar necesario. ¿Qué es lo que pasó? Hemos establecido una zona de exclusión aérea debido a la operación especial como hacen todos los países que lo consideran oportuno, incluso en aguas internacionales. Aquí. Constantín Gabrilov habla de lo sucedido recientemente con el dron de Estados Unidos. Y ellos sobrevuelan deliberadamente esta área, aumentando el reconocimiento. Y resultó que, de repente, un aparato cayó y ahora se han detenido por tres días los vuelos de todos los drones en Europa, en el norte y en el sur. Mucha atención porque en rostov don las explicaciones se dieron allí en uno de los edificios del territorio del servicio de la guardia de fronteras del fsb ruso recientemente se ha producido un incendio y explosiones en el almacén de la guardia fronteriza del fsb en rostov don on según datos oficiales presentados hasta la fecha la causa de la conflagración más fuerte que duró al menos una hora y media fue un cortocircuito del cableado eléctrico por el momento se sabe que al menos una persona perdió al mismo tiempo, podría haberse producido explosiones en el almacén de la Guardia Fronteriza del FSB, debido a la detonación de municiones que se encontraban allí. Por el momento se sabe que al momento de la conflagración, al menos, eh, bueno, se escuchó una explosión, lo informan los vecinos del lugar, sin embargo, según había punto prom y otras fuentes, se hablan de varias explosiones. En las imágenes que muestran medios locales, se pueden ver fuego en sí y la explosión que tronó a juzgar por el espeso humo. La situación del incendio fue bastante grave, sin embargo, no se dan más detalles al respecto por el momento y cuando estamos grabando este video, no hay información eh, sobre todo el desenlace, aunque se sabe que en este momento el fuego ya fue extinguido. Al menos 14 unidades de equipos de rescate trabajaron en el lugar. Se señala, según la información que apareció inicialmente, que podría tratarse de un ataque, incluso desde... Pero esta información que se ha manejado en algunos medios no corresponde por la realidad, es lo que está diciendo el diario avia.pro. Y esto, pues la información relevante es que esta conflagración fue producida por un cortocircuito, es lo que están reseñando en estos momentos, como quien dice, pues corroborando un poco la información que hay en redes sociales que, que bueno, están aclarando que no fue un ataque desde Ucrania, sino que esto eh, fue puntos aparte del conflicto. Lo que ha producido eh, específicamente la razón fue un cortocircuito, por lo cual produjo esta conflagración en este territorio de la FSB de Rusia. Vamos a avanzar con más información. Ucrania recibe dos lanzadores Nasam de Estados Unidos en lugar de los 26 anunciados por Kiev. La información de Avia.pro dice que los sistemas de defensa aérea Nasam transferido por el país norteamericano para las necesidades de seguridad de Ucrania son inferiores a pesar de que anunció que recibiría dos baterías de sistemas de defensa aérea en ASAN. de los Estados Unidos, se le transfirieron dos lanzadores de este tipo en lugar de los 26 esperados para la entrega, según los editores del diario significa que la efectividad del uso de estos sistemas de defensa aérea es extremadamente baja, ya que en tal caso solo controlan sectores muy estrechos del espacio aéreo, ya que la unidad lista para el nominal de estos sistemas de defensa aérea es una batería que constaría de 13 lanzadores y el mismo ministro de defensa de Noruega confirmó que esta información es real en un comunicado reciente. Según la declaración del Ministerio de la Defensa de Noruega, Ucrania tiene actualmente solo dos lanzadores de este tipo de servicio y Oslo tiene la intención de proporcionar dos lanzadores más, sin embargo, incluso en este caso la efectividad se encuentra en un nivel extremadamente bajo, dice el comunicado. Que en cooperación con los Estados Unidos, de Noruega proporcionará a Ucrania dos lanzadores NASAMS. Ellos harán lo demás de las unidades triproporcionadas por los Estados Unidos el otoño pasado. NASAMS ha demostrado ser un sistema de defensa aérea eficaz, según Noruega, pero la adición de dos unidades de tiro mejorará significativamente la capacidad de Ucrania para defender sus ciudades e infraestructura crítica de los ataques con misiles rusos. Noruega también capacitará al personal ucraniano en el mantenimiento y operación del sistema dijo el ministro de la defensa de Noruega además aparentemente debido a la falta de fiabilidad de la situación es poco probable que Ucrania haya adoptado radares de estos sistemas lo que significa que estos sistemas de defensa aérea solo pueden funcionar cuando los AWACS u otras naves estén en el cielo capaces de transmitir datos a objetivos de sistemas de defensa aéreos ucranianos de hecho esto le permitiría a Rusia usar esta situación para lanzar sus contra la infraestructura crítica de Ucrania, eligiendo periodos de tiempo en los que no hay aviones militares extranjeros en el aire. En las últimas horas se había conocido como bombardero sub-24M de primera línea, eh, fue derribado allí en Bakhmut, Pues efectivamente se conoce más información acerca de esta noticia por parte de avia.pro que dice que un bombardero sub-24M que fue derribado en Bakhmut, fue conducido desde el propio Severx. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eh, siguieron al bombardero derribado en Bakhmut, donde durante al menos 30 kilómetros le hicieron el seguimiento. Después de la publicación por parte del Ejército Ucraniano de las imágenes del de derribo del bombardero de primera línea, Su-24, en el área de Bakhmut, resultó que las Fuerzas Armadas de Ucrania estuvieron eh, siguiendo este avión casi desde el mismo Sever, ubicado a 30 kilómetros al norte. Tan pronto como la aeronave entró en la zona de muerte, el operador del MAMPAPS abrió fuego contra el avión y el misil derribó con éxito el avión en las afueras de la ciudad. Inicialmente se había informado que el bombardero de primera línea volaba desde el este, sin embargo, resultó que el bombardero venía desde el norte. El avión fue detectado en el área del severs y su posición fue monitoreada durante casi 30 kilómetros, lo que indica que las tropas ucranianas prepararon con anticipación la operación para derrotarlo. Según el canal de Telegram, Grayson, el bombardero de primera línea Su-24M, pertenecía al grupo Wagner y el piloto logró eyectarse con éxito y no sufrió lesiones debido a que aterrizó en las afueras del este de la ciudad donde fue evacuado de inmediato. En las últimas horas, había punto pro revela el siguiente dato y creemos que es importante, sobre todo que hasta el momento de esta información no se ha pronunciado el gobierno de Joe Biden. Empresas chinas enviaron armas a Rusia durante junio y diciembre del 2022, según el diario político. Empresas chinas Enviaron armas a Rusia durante junio y diciembre del 2022. Político cita datos de operaciones aduaneras y comerciales. Según Avia.pro, la publicación informa que varias empresas chinas, incluida una asociada con las autoridades del país, habrían suministrado a empresas rusas misiles, rifles de asalto y otros equipos que podrían usarse en confines militares, incluidas piezas de drones y chalecos antibalas. La publicación enfatiza que uno de los mayores contratistas de defensa estatal de China, China North Industries Group Corporation Limited, Envió rifles CQA inspirados en el M16 estadounidense ante crime el año pasado. En la factura, los rifles estaban marcados como rifles de caza civiles. publicación destaca que el CQA estabilizado por la Policía Militar de China, así como por las Fuerzas Armadas de Filipinas, Sudán del Sur y Paraguay. Según los datos aduaneros, a finales del 2022, las organizaciones de la Federación también recibieron 12 lotes de repuestos para vehículos aéreos no tripulados de China, así como 12 toneladas de chalecos antibalas chinos que se enviaron a través de Turquía. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Queremos ver sus pensamientos, sus comentarios en la cajita de respuestas acerca de todo este tema que dará por lo menos toda esta semana para sacar mucha información. Esperamos sus comentarios en la cajita de respuestas. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos si son nuevos a que se suscriban, a que activen la campanita roja de notificaciones. Y si creen que este video tiene relevancia, nos acompañan con la manito arriba, nos ayuda para la cobertura del video. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.